La Policía Nacional apresó este miércoles a Anderson Rodríguez, sorprendido robando las piezas de una máquina en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al Comando Noreste, admitió los hechos que le imputan. Vaya a comprar una leche para luchar. Entonces, ¿tú que te lo robaste? Sí. ¿Anteriormente ¿tú habías hecho eso? No, no, eso es que me pasó. Pues, ¿Y entonces? Porque auscione Precauciones mías. ¿Anteriormente tú habías has estado detenido? No, no, nunca. ¿Te habías robado algo acá? Que salió? No, no, nunca, nunca. ¿O sea, ¿Qué fue lo que te robó? Una, una maquinita, una, un cabezal y una chapeadora. ¿Qué era lo que tú querías comprar con eso? Una leche yo iba a comprar. ¿Dónde tú vives? En el iguardo de Género. ¿A qué te dedicas? Yo soy Gomero. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia para NTN.